son gramos, ¿cierto? Entonces, normalmente nuestros utensilios siempre vienen en gramos, pero las recetas vienen en onzas o en otras medidas, ¿cierto? Entonces le ponemos a decir a Google, ok Google, ¿cuántos gramos son 6 onzas? 6 onzas es igual a 170.097 gramos. Además, muchas veces mientras estamos cocinando nos da ganas de beber algo, de tomar algo, pero, pues, uno con las manos juntadas, por ejemplo, si está cortando el queso o haciendo cosas, pues, junta todo y manchar todo eso. Sí, ¿no? Entonces, le podemos decir, ok Google, enciende la licuadora. De acuerdo, encendiendo el queso, es tipo También le podemos decir, ok Google, apaga la licuadora. Bien, apagando el dispositivo licuadora. Bueno, les voy a dar una incidencia y es que la vez pasada, estaba haciendo la lasaña para mi familia, pero obviamente, bueno, no de hombre se vuelve una noche en la cocina, ¿no? Y mientras hice una cosa, la otra cosa, la otra cosa, se me comodó la lasaña. Gracias a Google Mini, ahora podemos hacer cosas muy fáciles y él nos va a ayudar. Por decir algo. Ok Google, pon un temporizador por 10 segundos. 10 segundos, aquí vamos Y mientras tanto pues podemos ir haciendo las recetas Podemos ir haciendo todo para que no se nos olvide Que en el horno tenemos la lasaña, listo Italianos, hay cerca de mí Hay al menos 10 fichas El primero es Capital Ravioli en calle 93 Numeral 45 menos 24, Bogotá bueno, y si de paso pues ya que va a pedir la lasaña, ¿qué tal si pedimos un postre? Bueno, ¿alguien quiere sugerir un postre? Tiramiso. Tiramiso, bueno, vamos a preguntarle a ver qué nos decimos. Ok, Google, ¿qué postre le recomiendas? Te propongo un queso con bocadillo. Oh, no, <risa> no es que se olvida encender las luces de la sala. Pero Google Home Mini nos da la mano con eso. Ok, Google, encender luces. ¿Y ahí? Con calvo. Y solamente, me encanta escuchar música. Ok, Google. Reproducir música latina. ¿Quieres que reproduzca el contenido en sala de estar? No. No hay problema. Veamos qué te parece la estación música latina de YouTube Music. ¿De esa música para leer para lo que necesite. Ok, Google, pausa. Listo. Como saben también, estamos dando la bienvenida oficial a Google Chromecast. Entonces, vamos aquí a revisar el televisor. El Google Chromecast nos permite que nuestro celular sea el control remoto y que cuando tenemos Google Home Mini o algún integrante de la familia Home podamos controlarlo con nuestras voces. Ok, Google, reproducir la casa de papel en Netflix.